Esta es nuestra forma de protestar, no sé, alzando nuestra jaima y es como un clamor hacia un futuro mejor. Digamos. Estamos limpiando porque ya sabéis la lluvia y tal, pues han tenido que traer todas las cosas como la biblioteca lo tuvieron que traer aquí, dar y eso ha creado un poquito de desorden y tal, pero ahora nada, no, vamos a limpiar y ya por otro. Esto como físicamente es, es una jaima, es el típico espacio saharaui donde hemos vivido nosotros bueno es un reflejo del sentimiento de, de muchos jóvenes. ¿no? Eh, especialmente se montó la Jaima por, en, sola, en solidaridad con, con los indignados de aquí, porque también eh, estaban con nosotros cuando montamos la, la protesta ahí en el borne. Estamos nosotros también pues indignados, estamos descontentos con las políticas actuales que excluyen a la juventud de lo que podría tener digamos, un futuro estable,